La historia va a ocurrir en una ciudad donde conviven monstruos y humanos Pero una noche al año se hace la noche de cacería Donde un monstruo es elegido para ser presa de un cazador humano Donde si el monstruo sobrevive hasta el final se le recompensa con dinero Mucho, mucho dinero En este caso se elige un monstruo para ser presa solo por ser feo lo inesperado es que cuando este sobrevive, Marcel Rico recibe toda la atención positiva más que el monstruo bello. Yo soy Van Helsing, cazador de monstruos y purificador de esta tierra. No hay nada que yo más odie que esos malditos monstruos, tan desagradables y repulsivos, y mi propósito en esta vida es que no quede ninguno Por favor no me maten. ¿Por qué me eligieron a mí? Los humanos siempre tratan igual a la gente, solamente por su apariencia. Así hagan lo mismo, como los ratones y las ardillas. Los dos son roedores y hacen lo mismo, pero el trato que reciben de los humanos es totalmente distinto. Ah. <risa> Sobreviví para ver un nuevo día Ahora los humanos me van a tratar bien Me van a valorar El dinero también me hace bello Por lo menos Van a querer estar conmigo <risa> Bueno, no me eligieron villano Pero aún así, pues, siento la importancia En el mundo eh, Soy un monstruo eh, apasionado Me gusta la vida y no me hicieron como el villano, pero, pero siento ganas de vivir y siento la misma importancia que el monstruo feo. Entonces pues aquí estoy contento, viviendo la vida y disfrutándola.